Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Mi nombre es Boris Darmon, gusto saludarlos esta mañana nuevamente para escudriñar juntos la palabra de Dios. Esta mañana, como muchos sábados por la mañana venimos haciéndolo, hemos querido nuevamente presentar un mensaje para cada uno de ustedes, entendiendo que siempre un mensaje es bienvenido, porque nos ayuda a reflexionar en aquellas cosas que, como cristianos, muchas veces necesitamos recordar. Y hoy no es la excepción. Vamos a hablar acerca de la oración. Nos puedes ver en YouTube, en Boris Darmon canal. No olvides de suscribirte al canal para que tú puedas recibir mensajes permanentes de cuando nosotros subimos un vídeo que es casi constantemente toda la semana. Asimismo... Lo puedes ver en Facebook Live. Nos estás viendo en este momento. Envía a otras personas que también puedan estar con nosotros esta mañana. Nuestro mensaje de esta mañana está basado en el capítulo 11 del libro de Lucas. Cuando Jesús habla acerca de la oración. Vamos a leer algunos párrafos. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también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 Perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En este texto, Jesús repite algunas frases de singular importancia en la vida de cada uno de los seres humanos. Una de las cosas que él menciona es que cuando nosotros oremos, debemos dirigirnos a Dios como nuestro Padre Celestial. pero es una pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué es importante la función de un padre en la vida de los seres humanos? Dios, cuando constituyó la familia, puso a un hombre y a una mujer para que estos fueran el núcleo por medio del cual Dios se iba a manifestar a todos los descendientes de esta pareja. Cuando Dios formó al hombre, su objetivo era a través de él trascender la imagen de Dios, de él, como Dios creador, a todos aquellos que fueran la prole de Adán y de Eva. Según la historia de la Biblia, la orden de Dios era sojuzgar y llenar la tierra con seres vivientes, pero seres vivientes que pensaran, que razonaran y que entendieran que hubo un ser llamado Dios, Dios el creador, el padre, el que había dado el lugar adecuado para que el hombre pudiera vivir con todas sus necesidades cubiertas, es decir, un Dios proveedor. Bajo ese contexto es como Jesús presenta al Padre como un Dios proveedor de todas las cosas. Por eso Él dice, cuando vosotros oréis, dirigid al Padre de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. El reconocimiento de Dios como Padre en la oración nos hace entender de que nosotros comprendemos que Dios es un Dios proveedor. Que Dios es un Dios protector de la raza caída, de la raza humana. Cuando tú oras y dices, Padre nuestro, estás entendiendo, o suponemos que entiendes, que te estás dirigiendo a aquel que puede suplir toda tu necesidad. Cuando un niño... Tiene una necesidad, tiene hambre, quiere ropa, vivienda o alguna otra cosa, siempre acude a sus padres, a su mamá o a su papá, porque entiende que son ellos los que tienen en sus manos la solución de los problemas. Del mismo modo, cuando nosotros nos dirigimos a Dios, debemos hacerlo como el Padre nuestro. La pregunta es, ¿por qué un niño cuando tiene necesidad, acude a su padre o a su madre. En primer lugar, porque sabe que ellos son sus padres. En segundo lugar, porque a través del tiempo ha tenido una relación con ellos, de tal modo que los conoce. Sabe que ellos son las personas a quienes él debe acudir. En tercer lugar, todo niño que acude a su padre para pedir una, que supla una necesidad, lo hace porque tiene confianza en Él. Tener confianza significa tener fe, conocimiento de que Él es la persona que puede resolver aquello que yo estoy buscando resolver. Del mismo modo, cuando nosotros oramos, debemos ejercer confianza en las promesas de nuestro Padre. La experiencia que desarrollamos con Él, cuando nosotros nos relacionamos con Él, es la que finalmente nos llevará a determinar el nivel de confianza que nosotros tendremos con aquel que puede suplir nuestras necesidades. Cuando oréis, orad, Padre Nuestro. Pero el Padre Nuestro es un Padre que, si bien es cierto, no está viviendo con nosotros de manera presencial y que dice está en los cielos, está en su trono, no es un padre que se olvida de nosotros. Más bien, él está atento a que nosotros podamos pedir su presencia entre nosotros. Y cuando el, el, el, la descripción de Jesús respecto al padre y al pedido de la necesidad de su presencia, para suplir la necesidad de su presencia, él pide que nosotros hablemos al Padre, pero que Él venga con poder, que su presencia sea una presencia que pueda resolver como Dios eterno, como el Rey del reino eterno, del universo, que pueda venir a esta tierra para resolver los problemas que tenemos, no solamente como Padre, sino, sino como el Rey del universo. Por eso dice, venga tu reino el reino de Dios, quien domina el universo, quien tiene el control de todo lo que existe y lo que se mueve, debería ser el rey que resuelve nuestros problemas cotidianos. Quizás tú dirás, pero el rey no tiene nada que ver con mis problemas diarios, esos, esos problemas rutinarios de cada día. Te equivocas, porque es padre y rey es padre que comprende y que actúa como un hijo, con su padre o su padre con su hijo, con la confianza y la relación que estos tienen, pero al mismo tiempo con el poder y la capacidad que tiene por ser el creador de todo lo que existe. Conversaba con un amigo que es general de las fuerzas policiales aquí en mi país, en Perú. Y les decía, cuando tú llegas a tu casa y te relacionas con tu hijo, llevas contigo el uniforme de tu rango. Pero al llegar a casa, tu hijo, a pesar del rango que tú tienes, se acerca a ti y te abraza como un ser humano cualquiera. Y te saluda y te dice, papá, te quiero, te extrañé. A pesar de que tienes el poder del rango, tú te acercas a tu hijo como padre. Y tu hijo seguramente no te dirá, buenas tardes, mi general, sino te dirá, buenas tardes, papi, ¿cómo te fue en el trabajo? Es así como Dios quiere que nosotros le reconozcamos, como el papá que tiene confianza con nosotros y nosotros con él, pero también como el que tiene el poder para resolver las cosas de nuestra vida, o todas las situaciones y necesidades de nuestro diario vivir. Por eso cuando le pedimos a él que venga con nosotros, le pedimos que traiga consigo el poder de su reino. También en la oración Jesús incluye el reconocimiento de la santidad de Dios, del reino de Dios y de su estado como Dios creador. Santificado sea tu nombre. El reconocimiento de que el nombre de Dios, está separado para atender las necesidades del universo, debe ser comprendido por cada ser humano. Ningún ser humano debe pedir que el reino de Dios venga a su hogar o a su vida si no reconoce que el reino de Dios está al servicio de sus criaturas. Santificar el nombre de Dios en la tierra es reconocer que Dios ha sido designado por él mismo, en su potencia, en su descripción como todopoderoso, que Él no solamente es el Padre amante que se acerca al ser humano, sino también que está determinado Él de atender, de sustentar, de ayudar en toda necesidad humana. Por eso, santificar el nombre de Dios es... Entender que Dios está de alguna manera o de toda manera atendiendo nuestras necesidades, atendiendo a nosotros como seres creados por Él con un propósito totalmente santo. Santificar significa separar a algo o a alguien para un propósito específico. Debemos reconocer a Dios como el sustentador de todas las cosas y también de nuestras vidas. No podemos dirigirnos al Padre en nuestra oración si no estamos dispuestos a reconocer no solamente que Él es nuestro Padre, que Él debe venir con el poder de su reino, de que Él tiene un propósito específico para nosotros y santificar su nombre porque Él es santo delante de toda la tierra, sino también estar dispuestos a hacer su voluntad. Cuando nosotros nos dirigimos al Padre debemos reconocer que estamos nosotros dispuestos a aceptar lo que Él quiere para nosotros. Esto me parece algo totalmente difícil para un ser humano. Confiar en que la voluntad de Dios es mejor. Creer que lo que Dios quiere es lo mejor para nosotros. Solamente está basada en la experiencia de relación que nosotros tengamos con Él. Solamente puede ser desarrollada dentro de un corazón que tiene comunión permanente con su Creador, que tiene conocimiento de que los que hacen su voluntad les va mejor aquí en la tierra como también en el cielo. Cuando la oración de Jesús describe que debemos hacer tu voluntad o queremos que se haga tu voluntad en mi vida, en esta tierra, así como se hace tu voluntad en el cielo y en la tierra, es reconocer que hacer la voluntad de Dios o entregar nuestra existencia, nuestra situación a la voluntad de Dios es porque nosotros hemos reconocido que hacer la voluntad de Dios es mejor. O es lo mejor, es lo más conveniente para cada uno de nosotros. Cuando ores, refírete a Dios como padre porque tienes confianza en Él. Santifica su nombre porque reconoces que Él está determinado a darte el sustento y suplir las necesidades que tú tienes. Solamente Él. Cuando digas venga tu reino, que tú puedas entender que es el poder del reino de Dios el que tienes que aceptar como la autoridad máxima en tu vida. Él vendrá con todo su poder para resolver los problemas que tú tienes. Y cuando dices, hágase tu voluntad, debes reconocer que para poder recibir las bendiciones de Dios, hacer la voluntad de Dios es lo mejor. Así lo determinaron aquellos en el cielo, los ángeles que obedecen a Dios sobre todas las cosas y la naturaleza que obedece los designios de Dios porque eso es lo mejor. En ese contexto debe ir nuestra oración. Cuando nuestra oración va en ese contexto, es porque nosotros hemos comprendido a plenitud que Él es el único que puede suplir nuestras necesidades. Y eso es un acto de fe, de confianza en el Hacedor. Luego Jesús se dirige en la siguiente parte de la oración a pedir a Dios que supla nuestras necesidades terrenales. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. En este párrafo lo que hace Jesucristo es simplemente ratificar lo que él antes o después diría respecto de la naturaleza. Mirad los lirios del campo. ¿Por qué os afanáis tanto, seres pensantes? ¿Por qué os preocupáis, hombres de poca fe, si Dios viste a los lirios del campo con la belleza que los viste? Es porque Dios es un Dios sustentador. Danos hoy el pan de cada día debe ser la expresión de un corazón que reconoce a Dios como aquel que suple lo más sencillo, lo más básico y elemental de la vida del ser humano pedirle a Dios que nos dé el sustento, el pan, la comida. Es reconocer que Dios también cuida de las aves que nos siembran, ni acumulan en graneros el alimento cuando venga el invierno. Dios los cuida, los protege, está al lado de ellos, supliendo sus necesidades. Si Dios lo hace con las aves, también lo hará contigo, dice un himno de alabanza al Creador. Todas las mañanas las aves de los cielos cantan alabanzas a Dios porque reconocen al Dios sustentador. Cuando nosotros nos dirijamos al Padre, aquel que puede traer su reino con todo su poder, aquel que nosotros reconocemos que haciendo su voluntad es lo mejor para nosotros y le pedimos hacer su voluntad en nuestras vidas, también debemos reconocer que Él es el sustentador, el que da el pan, el que da la protección hacia la naturaleza también para nosotros. En el versículo 4 del capítulo 11 de Lucas que estamos leyendo, también dice la palabra de Dios, perdónanos nuestras deudas, nuestros pecados. Así como nosotros también perdonamos a los que nos deben, dice el versículo 4 de Lucas. Dice en otro versículo, perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El acto del perdón es el acto más sublime que el ser humano pueda tener en su corazón. Es el acto más altruista que todo aquel que ha sido ofendido puede tomar hacia aquel que le ofende. Dios en su misericordia cuando manifestó a Jesucristo en la cruz del Calvario, nos manifestó que esto era una realidad. No solamente dentro de la doctrina de Dios presentado en el pasado, sino también en la experiencia de vida de Jesucristo en la cruz. Perdónanos porque no saben lo que hacen. Fue la expresión más sublime de un ser que siendo muerto en la cruz como un malhechor, no tenía nada de odio ni de ira contra aquellos malhechores que lo estaban crucificando. Antes pidió perdón por ellos. Antes pidió perdón por aquellos que no sabían lo que estaban haciendo, porque no tenían la información necesaria o no habían querido escucharla. Jesucristo en la cruz manifestó que el perdón es lo más sublime que el hombre puede desear por eso es que pedimos perdón a nuestro Padre Celestial por los errores que cometemos. Voluntarios o involuntarios, porque de esa manera podemos sentir paz en nuestro corazón. Podemos restituir nuestra vida hacia el camino de la reconciliación con el Padre. Perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados. Si lo pedimos con fe, Dios perdonará todo sentimiento inadecuado, todo pensamiento malo que haya sido asumido en nuestras mentes, concebido en nuestro corazón. Orar con fe para el perdón de nuestros pecados debería ser una actitud producto del Espíritu de Dios quien produce el arrepentimiento en nuestros corazones y que hace que tengamos un sentimiento de dolor por aquello malo que hicimos. Pidamos a Dios que nos dé su Espíritu Santo para poder entender nuestra deuda nuestro pecado. Porque dice su palabra, cuando el Consolador os vendrá vendrá a vosotros, Él os convencerá, convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Por eso, cuando oremos a nuestro Padre Celestial, digamosle, perdóname, perdóname mis deudas, porque tu Espíritu me ha hecho ver mi condición de pecado. Ayúdame a comprender a plenitud que solo tú puedes darme paz. Y por eso, te pido que me perdones todos mis pecados. La palabra de Dios dice que también Dios nos ayudará a no caer en la tentación. Aunque el texto dice no nos metas en tentación más líbranos del mal, la palabra de Dios dice que Dios no puede tentar al ser humano. La palabra de Dios dice que Dios no es un Dios castigador, que se goza en el sufrimiento del hombre. Al contrario, Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, que nos ayuda a no caer en la tentación. Y por eso le pedimos a Él en nuestra oración, no nos permitas, no nos, no nos dejes caer en la tentación. Ayúdanos. Ayuda a nuestro cuerpo débil, nuestra mente humana. Ayuda a nuestra condición humana del polvo que dice la palabra de Dios, que somos polvo y por eso Dios nos comprende. Dios quiere que cada uno de nosotros reconozcamos nuestra condición y reconociendo nuestra condición humana débil, tendiente al mal, le pidamos a él fortaleza para no caer en la tentación. Es la palabra de Dios la que nos informa acerca de cómo debemos nosotros dirigirnos a nuestro Creador. La fe debe acompañar nuestras oraciones. La palabra de Dios en el versículo 9 del capítulo 11, Lucas dice, Yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. La fe que acompaña toda oración debe creer que si pides, se te dará.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 ¿Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? Cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Es interesante cómo Jesús relaciona en esta ilustración final el alimento con el alimento espiritual. ¿Quién de vosotros y su hijo le pide un pan le dará una piedra. Así, cuando ustedes pidáis, vuestro Padre les dará, no dice un pan, dice, les dará el Espíritu Santo. Muchos de nosotros en la teología nos hemos preguntado por qué, cuando estudiamos los evangelios, por qué Jesús, en vez de utilizar el pan no utiliza el ejemplo del Espíritu para hablar del Espíritu. porque utiliza el pan y después dice que nos dará su Espíritu? Dios no quiere darnos solamente el pan. Él quiere darnos todo para suplir todas nuestras necesidades. Cuando Él dice, os daré el Espíritu Santo en respuesta al Padre que sabe dar, dar pan, sabe dar alimento, es porque el Espíritu Santo es la clave que resuelve todas nuestras necesidades. Él es quien nos hace ver el camino del error. Él es quien nos muestra el camino del emprendimiento para tener trabajo y poder producir. Él es quien nos muestra el camino de la justicia él nos muestra el amor de Dios y el del prójimo. Él nos muestra la condición humana a la que nosotros no debemos caer y vivir confiados en que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos da la llave para tener éxito en todo aquello que nosotros queremos. Dios no solamente quiere darte el pan que llena tu panza. Dios no solamente quiere darte el conocimiento que suple tu ignorancia. Dios quiere darte todo y por eso te da todo en su Espíritu Santo para que tú puedas tener la sabiduría, para poder conducirte adecuadamente, para poder conseguir la necesidad o suplir las necesidades humanas del pan de cada día, para suplir la paz que necesita tu alma, para tener el conocimiento de Dios, para vivir una vida de fe y confianza en el hacedor y creador y sustentador de nuestras vidas. Mi querido amigo y hermano que escuchas la palabra de Dios esta mañana, quizás te parezca raro el comentario que hice hoy acerca de la oración modelo que Jesús les dio a sus discípulos. No es una oración modelo para repetirla, es una oración modelo para comprender en esta oración, de que cuando nosotros hablemos con Dios, que sea el fruto de nuestro deseo de comunión con Él, de nuestra dependencia de Él, que sea el fruto de la obra del Espíritu Santo, conduciéndonos hacia el Padre, para que podamos comprender que Él es quien suple todas nuestras necesidades. Esta mañana yo quiero que tú comprendas de que si te acercas a Dios en oración, lo hagas con toda la confianza que todo ser humano debe tener. Porque dejar a Dios que Él haga su voluntad en nuestras vidas es lo mejor. Lo que Dios quiere para nosotros siempre será lo mejor. Y por eso tenemos que acudir a Él, para que Él supla nuestras necesidades físicas, mentales y también espirituales. Por eso cuando Él nos ofrece el pan de cada día, no nos ofrece solamente el pan que llena nuestra panza, sino el pan de vida, la luz de su Espíritu Santo para guiarnos por el camino correcto. En este programa de Tu Encuentro con Dios, yo quiero que esta mañana cuando yo haga la oración, tú te pidas a Dios que Él supla necesidad de vacío corazón con la presencia de tu Espíritu Santo. Le vas a decir, Señor, que tu Espíritu Santo llene mi mente de paz y le dé sabiduría para que pueda conducirse o conducir esta vida en el camino adecuado, en el camino correcto para alcanzar la victoria en las promesas de tu Palabra manifestadas a través de la vida de Jesucristo. Mi querido hermano y amigo que escuchas la palabra de Dios en esta mañana, yo quiero animarte a que tú puedas confiar en el Señor. No es fácil para aquel que sufre, que tiene una necesidad. No es fácil para aquel que sufre una circunstancia tal vez indisoluble, de muerte. No es fácil para aquel que no tiene la oportunidad que muchos otros tienen, de tener la sabiduría o las condiciones para poder suplir las necesidades físicas, sociales, económicas. Pero con la ayuda de Dios, Él ha prometido que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Acércate esta mañana al Señor en oración y dile, Padre nuestro, que estás en el cielo haz tu voluntad y dame el pan de vida con la presencia de tu Espíritu Santo en mi mente y en mi corazón. Yo deseo que esta mañana el Señor pueda suplir esa necesidad y tu corazón pueda llenarse de paz, que es lo que todos nosotros finalmente necesitamos. Que Dios bendiga a tu familia y en la oración Mientras yo hago la oración, te ruego que tú puedas orar al Señor y pedir que él llene tu Espíritu Santo, con su Espíritu Santo, tu corazón y la de tu familia. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre en nuestro corazón. Venga tu reino a nuestras vidas. Queremos, Señor, que tú hagas que nosotros podamos hacer tu voluntad, así como los ángeles en el cielo hacen tu voluntad, así también nosotros, y yo personalmente, y mis amigos que estamos orando, podamos hacer tu voluntad, porque hacer tu voluntad es lo mejor para nosotros. Danos el sustento que llena nuestro corazón y nuestra mente y nuestra vida física, pero sobre todo te abrimos nuestra mente y nuestro corazón para que nos llenes de la presencia de tu Santo Espíritu. Señor, ayuda a mi salud. Dame el entendimiento de que debo cuidarla y con tu bendición mejorar. Tú sabes, Señor, de lo que estoy pasando, más con tu bendición. Yo sé que tú puedes suplir mi necesidad. Lléname de tu paz y que tu Espíritu Santo pueda estar en mi corazón. Del mismo modo, en el corazón de cada uno de mis amigos y hermanos que escucharán tu palabra esta mañana. Bendícelos con tu presencia en sus corazones y en sus mentes. Cuida de nuestros seres amados, cuida de nuestras familias. Bendice a nuestros hijos, nietos, nuestros padres, hermanos, donde estén. A nuestros hermanos que pertenecen por alguna relación que tienen con nosotros, a nuestros familiares, bendícelos. Bendice tu pueblo, que ve el cumplimiento de tu palabra en estos tiempos finales, que cada uno de ellos pueda confiar en que la promesa de la venida de Jesús está pronta a suceder. Y queremos que tú nos ayudes y nos prepares para aquel día, que podamos ser fuertes, confiados en tus promesas, podamos asirnos de tu mano poderosa. Y por la fe que tenemos en tus promesas, vivir una vida de victoria. Perdona nuestros pecados, Limpia nuestras mentes. Te entregamos nuestra vida por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Qué gusto poder compartir la palabra de Dios contigo esta mañana. Y yo espero que pueda haberte ayudado a que a través del análisis de la oración, modelo de nuestro Señor Jesucristo, puedas tú haber comprendido que Él es nuestro Padre que Él suple nuestra necesidad plenamente con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que hoy, que este programa, tu encuentro con Dios, te haya permitido reencontrarte con tu Señor, con tu Salvador, con tu Creador. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana. Si no has podido ver este programa, te animamos a que puedas verlo también en YouTube, Boris Darmon Canal. Allí publicamos nuestras presentaciones y que el Señor te bendiga. No olvides de suscribirte a nuestro canal, Boris Darmo, un canal para poder recibir notificación de que estamos presentándote un mensaje más para tu existencia, para tu diario vivir. Que el Señor te bendiga esta mañana. Un amigo de siempre, Boris Darmo. Nos vemos.